porque él también nos inspiró mucho. A ese grupo de hace... Ya están viejos, había mis alumnos, ya tienen más de semana, 11 años, ¿no? Él nos inspiró, nos llevó, nos hizo entrar a la zona conflictiva en aquella época, cuando todavía no había pista, no había nada, no había nada todavía. Estaban en proyectos el tema de la pista, de las aguas y desagüe. Y fue eh, fundamental para nosotros. ¿no? Creo que yo tengo que hacer de repente... Ha sido un factor anónimo usted, don atención, pero voy a hacer visible esa historia y voy a escribir una crónica ahora en el blog de Sabemos Las Huacas sobre lo que ha sido esa fuerte. Gracias, sí, sí. gracias maestra. No, gracias. un saludo, ¿eh? necesitamos a usted. Sí, la salud, la salud. ¡Vámonos estoy los dioses!